¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Da, damos paso a toda la información, noticias internacionales. Señoras y señores, estamos en un tiempo de máxima tensión en las últimas horas con lo que está pasando allí en Lublin, en el territorio polaco, donde dos misiles cayeron y en donde, pues allí en esta acción, desafortunadamente perdieron la vida dos personas. Hace pocas horas, el gobierno polaco fue prudente al pedir que estaba recabando toda la información para poder esclarecer los hechos y no emitió declaraciones ni indilgó responsabilidades. Se han mostrado imágenes del posible en donde muestran algunos medios que respondería a una munición de un S-300 y recordemos que este tipo de proyectil lo tiene tanto Ucrania como Rusia. La federación de inmediato pues salió a refutar la información de algunos medios occidentales que le estaban dilgando esta acción en la frontera polaco-ucraniana a las fuerzas rusas. El mismo Kremlin, muchísima atención, el mismo Kremlin aseguraba que este proyecto no correspondía a las armas que fueran utilizadas a esta hora por la federación en pleno conflicto con Ucrania. Al pasar las horas y en plena expectativa de lo que podría suceder por parte de los aliados europeos, eh, estamos hablando que acompañarían a Polonia en esta acción, se fueron conociendo las voces de los protagonistas que podían desescalar la situación o poner un nuevo panorama oscuro de aplicarse lo que estaba buscando, por ejemplo, en declaraciones el ministro de defensa, Dimitri Kuleva, que estaba pidiendo la intervención de la OTAN eh, allí en Polonia. Y de aplicarse el artículo número 5, como se especuló en muchos medios, pues esto prácticamente podría llevar a una escalada de la guerra. Y esto ya no sería entre rusos y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN. Lo que conllevaría a enfrentarnos en el mundo a una inminente guerra mundial. Y por fortuna, todo está saliendo en las declaraciones de que esto pues llevaría a la desescalada de la situación entre Rusia y la OTAN por lo sucedido allí en Polonia. La diferencia, señoras y señores, entre la crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue que nunca avanzó más que la retórica o simplemente la guerra fría y del emplazamiento de armas que apuntaban a Washington efectivamente en el año 1962. Ahora es porque hay un conflicto en marcha y cualquier error estratégico podría escalar la situación entre las potencias y Rusia a nivel sin precedentes y por eso en las últimas horas ha sido de expectativa total para el mundo. En primera instancia hay que ver qué fue lo que sucedió el gobierno polaco recientemente en sus declaraciones, según medios eslavos, como lo está diciendo RT, reseña sobre las declaraciones del de primer ministro Andrés Duda. Voy a leer parte de lo que han sido las declaraciones en donde se habla que no hay indicios de que la caída del proyectil no determinado en Polonia, cerca de la frontera de Ucrania, pues ellos dicen que no hay indicios de que haya sido un ataque intencionado contra el país. Declaró este miércoles el presidente polaco Andrés Duda señaló que lo más probable es que fuera un misil del sistema aéreo de defensa S-300 de fabricación soviética producido en la década de 1970. Citó las siguientes palabras amigos de noticias de última hora y de noticias internacionales mundo. Por el momento no tenemos pruebas de que haya sido un misil disparado por la parte rusa, dijo añadiendo que existe la probabilidad de que fuera un misil proveniente de la defensa antiaérea ucraniana Polonia no considera que sea necesario activar el artículo cuarto del tratado de la organización Tratado Atlántico Norte sobre consultas en casos de amenaza según indicó el ministro polaco Matius Morawiecki pero este instrumento Todavía está en nuestras manos. Aún no hemos tomado esa decisión, fue lo que dijo el funcionario polaco. También muchísima atención porque recientemente se pronunció el portavoz de la defensa, Igor Konachenkov, sobre la situación, estamos hablando del funcionario de la federación. Y estas fueron las declaraciones que ha entregado a los medios locales sobre el estudio que han realizado los expertos rusos militares en lo que son las imágenes de los restos del quedan a afirmar sin titubeos que efectivamente son de las fuerzas antiaéreas ucranianas las fotos de los restos encontrados en Przewodú publicadas por la noche en Polonia fueron identificadas inequívocamente por expertos rusos del complejo militar industrial como elementos del misil guiado antiaéreo S-300 de las fuerzas aéreas ucranianas los bombardeos de alta precisión rusos se realizaron solo contra los blancos en el territorio de Ucrania y a una distancia no inferior a 35 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. La reacción de Rusia fue total, incluso María Zakharova, quien es la portavoz del Ministerio de Exteriores, ha rechazado el hecho de que ya conociéndose estas declaraciones, no emitan una disculpa por parte de Polonia, una disculpa pública por haber convocado al embajador ruso por sus especulaciones y sin fundamento sobre lo que estaba sucediendo. Desde el País del Norte que dirige el demócrata Joe dicen que efectivamente... Fue un misil ucraniano el que cayó en esta zona. Así se refirió también el director del de organismo militar, la OTAN, Jane Stoltenberg, sobre lo que sucedió en Polonia, diciendo que los misiles que cayeron en Polonia eran ucranianos, pero culpando a Putin sobre lo sucedido. Pero esto demuestra que la guerra en Ucrania, que es responsabilidad del presidente Putin, sigue creando situaciones peligrosas. A la vez hay que recordar que esto... Ha ocurrido a la vez que Rusia lanzaba una oleada de misiles de ataques aéreos sobre ciudades ucranianas, atacando infraestructuras civiles críticas y eh, no, teniendo como objetivo objetivos civiles. Eso por sí solo es una situación ya muy peligrosa. Respecto a las acciones que van a realizar la OTAN, esto respondió el director del de bloque. En la reunión de hoy los aliados de la OTAN han expresado su firme apoyo con nuestro aliado Polonia, también han expresado eh, sus condolencias profundas condolencias por la pérdida de vidas humanas y la OTAN ha aumentado de forma significativamente su presencia en el flanco oriental de la alianza, sobre todo desde la invasión de Ucrania en el mes de febrero tropas de tierra, pero también con un poder aéreo y naval significativo, sustancial. Según el director de la OTAN, Jane Stoltenberg, se hizo una reunión con los socios de la OTAN hace pocas horas y se van a tocar temas como el equipamiento de la defensa aérea para Ucrania. Escuchen ustedes mismos. Yo valoro positivamente que cada vez más aliados y socios proporcionen sistemas de defensa aérea avanzados a Ucrania, baterías antimisiles misiles de España y otros países. Suecia también ha hecho nuevos anuncios de, de ayuda adicional también en lo que se refiere a defensas aéreas. Rusia en las últimas horas ha dicho que Occidente reconoció a regañadientes la caída de los misiles en Ucrania en el territorio polaco. Pero también, ojo a lo que está diciendo el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, sobre la situación. Dice el expresidente de Rusia que... Están en estos momentos desde Occidente ocasionando una guerra híbrida contra Rusia y esto podría conducir a la probabilidad, a la inminente posibilidad de que se produzca una tercera guerra mundial. Cito algunas de las declaraciones del funcionario de la Federación de Rusia. El incidente con el supuesto ataque misiles ucranianos en una granja polaca demuestra solo una cosa, dice el funcionario. Librando una guerra híbrida contra Rusia, Occidente se acerca a la guerra mundial, escribió en Twitter este miércoles el expresidente. De pero mire, escuchen, antes de conocerse todo esto, el ministro de la defensa de Ucrania estaba pidiendo la intervención de la OTAN en una de las conversaciones con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Le dijo que la respuesta de Polonia a lo sucedido debía ser dura y a niveles de principios, teniendo en cuenta que empujaba sobre la posibilidad de que los misiles que cayeron fueran rusos. Y se desmontó esta versión con el pasar de las horas y se despejaron las dudas sobre lo ocurrido siendo los misiles del sistema de defensa aéreo ucraniano. Los medios occidentales se apresuraron en indilgar la acción al ejército de Rusia y esto por supuesto causó malestar en el Kremlin. En el G20 en las últimas horas este ha sido un tema obligado en donde los aliados del norte han estado discutiendo el tema, las investigaciones al respecto. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que sea de donde sea que hubiera llegado el artefacto o los dos artefactos que impactaron en Presdow en Lublin, la culpa es de Rusia. Hubo posturas que condenan la invasión de Rusia a Ucrania, otros que evalúan allí en el G20 y que no comparten el tema de las sanciones antirrusas y que respaldan fuertemente el mundo multipolar que impulsa China y Rusia. Como ustedes saben, el ministro Larrop apenas conoció el tema de los misiles en Polonia, viajó desde Bali, pero la estrategia de aislar a Rusia en el G-20 fracasó prácticamente. Eso es lo que ha dicho el ministro de Finanzas de la Federación de Rusia que entregó las siguientes declaraciones. No sentimos ningún aislamiento aquí. En los discursos de países occidentales individuales durante los eventos del G-20, sí hubo un cierto tono hacia las restricciones y que la Federación de Rusia necesita terminar la operación militar especial, etcétera. Pero sobre temas clave, sin la Federación de Rusia, por supuesto, no se discutió ni un solo asunto, ya que nuestro país es una parte importante de la economía mundial. Y sin nuestro país, ninguno de los problemas puede resolverse. Bueno, y oído a la siguiente noticia que sale de medios eslavos como Avia.pro. escuchen porque se dice que hace pocas horas, cuando se estaba realizando la lluvia de... A Kiev, al, al parecer, estaría el jefe de la CIA, William Burns allí presente, encubierto en la capital ucraniana, cuando fue sorprendido por la acción de los aéreos de la federación que dieron en blancos en centrales eléctricas y en infraestructura militar esto no se lo esperaba estar en medio de la andanada de misiles el funcionario del norte y según reseña la publicación no sufrió lesiones como quien dice la federación le envió un mensaje tajante a occidente con esta maniobra que hizo hace pocas horas allí en Kiev aunque no se sabe con exactitud en qué parte realmente estaba allí en Kiev, se reseña que estaría buscando una negociación con las autoridades ucranianas y según informaciones que han recabado los editores militares, el funcionario tuvo que ser llevado a los refugios para resguardarse de los misiles guiados rusos con el fin de evitar poner en peligro su integridad. Hasta el momento no hay comentarios al respecto en medios occidentales sobre esta información que está difundiendo el medio eslavo. Y atención, cerramos con esta noticia, que es boom, a esta hora se está conociendo en Occidente que el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald J, ya hizo oficial la presentación de su candidatura para los próximos comicios presidenciales del 2024. El expresidente así habló sobre su deseo de regresar a la Casa Blanca en las últimas horas. Bueno, estoy aquí para anunciar mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El exmandatario en el último mitin ha dicho que bajo su mandato la nación del norte fue muy fuerte económicamente y fue muy rudo con Joe Biden en las últimas horas diciendo que con el actual presidente Joe que está bajo el mandato demócrata la nación está en decadencia refiriéndose en temas de competencia comercial con China y el norte además fue enfático en decir que bajo su mandato el conflicto entre Rusia y Ucrania nunca hubiera sucedido y dice Biden está acercando al mundo a un conflicto. Este anuncio llegó luego de los comicios de medio término en los que los republicanos no han podido recuperar el control del Senado. Sí lo han hecho recuperando el bastión en la Cámara de Representantes, pero el bastión allí en el Congreso ha sido muy duro volver a tomarlo. De otro lado, se sabe que algunos candidatos que van aliados con el expresidente han perdido en algunas zonas y ahora el ex líder de Casa Blanca se tendrá que... En si así lo decidiera, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, de lanzarse a la presidencia en 2024 sería la tanquera para las aspiraciones del de magnate republicano, pues muchos lo ven a Ron DeSantis como la otra alternativa de Trump para ocupar ese cargo en un futuro. Se ha pronunciado Biden y al parecer no le ha gustado para nada el anuncio que ha hecho en las últimas horas el exmandatario y escribió en su cuenta de Twitter que Trump ya le falló a los Estados Unidos de momento es la información que tenemos a ustedes, mil gracias por estar acá nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos todo lo que necesitas saber en noticias de última hora